Yo no lo pude ver, pero eh, contemplaron la llegada de la selección y después lo que pasaba en el día de hoy era la ansiada eh, presencia de los jugadores claro, en caravanazo. esa caravana que los traía ¿no? y que toda la gente quería compartirlos y disfrutarlos. Y que lamentablemente, te lo veníamos contando al principio, dejó estas imágenes. Personas que se arrojan al vacío desde arriba de un puente. Un hincha cayó sobre el cuerpo de Lautaro Martínez. No se lesionó. ...como podríamos decir de milagro... ...el jugador del Inter de Milán... ...y observen un obelisco completamente desbordado... ...algunos hablan de cuatro, otros hablan de cinco... Recién Chabón me decía, ¿pueden ser 5 millones de personas? Sí. y bueno, ¿viste las imágenes que sobrevolaban los puentes todos colmados? O sea, era un hervidero de gente porque sinceramente así se veía. Las imágenes aéreas son impresionantes. Bueno, eh, y hablando bueno, de aéreas, todo tuvo que terminar, como lo ven, en helicópteros. El helicóptero. En helicóptero La vuelta finalmente y la selección estuvo saludando a toda la gente, pero desde la altura, esto fue lo que comunicaba a través de las redes sociales, el presidente lafa la Chiquitapia, que decía... No nos dejan llegar a saludar a toda la gente que estaba en el obelisco, los mismos organismos de seguridad que nos escoltaban. No nos permiten avanzar. Mil disculpas en nombre de todos los jugadores campeones. Una pena, dice él. Bueno, hubo que utilizar varios helicópteros. Ha sido una jornada realmente compleja para los que diseñaron y ejecutaron el operativo policial, con gendarmería, con agentes de la seguridad vial. Varios helicópteros levantando a los futbolistas y llevándolos, haciendo un pequeño recorrido en el medio, al predio de la AFA. Bueno, eh, continuamos también acá con la comunicación de Chiquitapia que dice agradecemos a la provincia de Buenos Aires, encabezada por su ministro de seguridad, Sergio Berni que fue el único que acompañó durante toda la recorrida hasta la entrada a la capital sin registrar ningún incidente, permitiendo a los jugadores abrazarse al pueblo argentino. ¿Acá hay algo como también algún palito para Ciudad de Buenos Aires? Me parece que puede haber un palito. entre líneas. Y puede haberlo, lo que dicen es, o mejor dicho, lo que manifiesta Tapia es un agradecimiento a Bernie y hacia el otro lado esta decisión tomada de no dejarlos avanzar. Lo cierto es que era realmente complejo mantener la tranquilidad. Hay que decir que hay un dato de último momento y es que el presidente Alberto Fernández prestó el helicóptero de la Policía Federal para que se sumara también a ese operativo evacuar a los jugadores. Evacuar a los jugadores. Evacuar a los jugadores. Se sabía que iba a ser una locura, pero no se pensó quizás que iba a tener esa característica tan, pero tan peligrosa. Hay un tuit de la selección. Exactamente, lo estamos viendo en pantalla, dice, el plantel, de Argen... el plantel de Argentina ya abandonó el predio de Seiza, gracias a todos, un sueño hecho realidad. Esto es de todos y todas las argentinas y argentinos, bueno, argentinos, dice, nos uh -huh. hicieron muy felices con su apoyo, cariño, y allí la foto de alguna de las... De los momentos, ¿no? Durante este recorrido que hizo la selección allí arriba. Nunca se bajaron. nunca. Se Messi, bajaron. Di María, Otamendi, De Paul y Paredes, ¿no? Los mismos cinco que desde ahí? anoche. ¿Vos ves ahí? Yo veo todo sí. tan chiquito y me parece que está el Papu, ¿no? ¿Quién es este? Ah, no, no. Ah, no, no el estoy... Papu no lo veo ahí, ¿eh? No, no, ahí, no, no eh. es el Papu, no es el Papu. Ah, eso también. Después, a ver, ahí ahí está. No, tampoco está ahí el Acá está papu. Aymar, Samuel, con Ayala, el equipo técnico Exactamente, es el cuerpo técnico Y abajo Lionel con la copa Qué lindo tenerlo a Lionel entre nosotros con Yo pensaba, está con Chiquitapia No sé quién es el de los anteojos y el sombrerito Gilligan DiBala me parece DiBala, sí. Dibala, sí. Dibala ahí está eh, Pero bueno, Gilligan, ¿Es Gilligan Bueno, algunos de nuestra generación sabrán que Gilligan Era la isla de Gilligan, la isla la isla de Gilligan. De Gilligan. Bueno, te él usaba ese sombrerito así? pero no cómo se dice el sombrerito ese marinero eh, no hay otro tiene otro piluso nombre o no? piluso. piluso piluso piluso piluso quién dice Gilligan bueno. bueno porque para mí siempre fue Gilligan porque eh, a mí me encantaba cuando era chiquito usted porque era muy pequeño ahí no pa, no por favor se lo pido bueno ahí están todos los campeones que espero se hayan puesto protector solar porque deben estar como tomates <risa> todos hervidos pero sin querer perderse justamente este festejo. Bueno, eh, la verdad que fueron muchos los desmanes, ¿no? Vimos esas imágenes de esta gente cayéndose o tirándose, mejor dicho, no cayéndose. Se tirándose. tiraban de forma intencional para poder entrar ahí al colectivo con los jugadores. Ese hombre que no le, obviamente no le invocó, se cayó al vacío. Y así también salió. Hay una imagen que muestra que no sabemos si es esa persona, que lo van sacando y sigue alentando. Sí, hay una, ¿Será él? Hay una imagen en la cual se lo llevan en camilla sí. y el bracito sigue agitando, agitando, como se dice. Tenemos por lo menos que hablar de una decena de heridos. Sí. Durante la tarde se especuló con la posibilidad de que una persona hubiese fallecido, algo que todavía se está chequeando en la zona de retiro. Porque claro, miren lo que ha sido esto. No, no, esto no, lo no lo le decían. Vos las veces los jugadores dicen, no, no, no, no lo hagas. Justamente, no, no se pongan en peligro. Yo entiendo que no hayan, las, los efectivos de seguridad hayan permitido que siguiera esto, porque la verdad que todos con el transcurso de las horas hay gente que llegó muy temprano a ese lugar. Sí. Y desde allí ya empezaron a tomar, empezaron, sí, a, justamente, bueno, a, a liber, mejor dicho, a liberarse, a, in, a desinhibirse. Se como... lo dice por la gente que salió sin ropa a la calle. ¿La viste la imagen de esa chica? Hay una chica que salió sin ropa, hay varias. Hay, Hay varios, sí, señoras sí, sí. también mayor que estuvo allí mostrando la parte superior, ¿no? Uh -huh. Pero la cabeza. bueno, no, el torso, ah, el, el torso, torso todo, desnudo. el torso desnudo. Bueno, eh, esto es lo que provocó, ¿no? Uh -huh. La euforia. Pero bueno. bueno, muchas más cosas después que vamos a ir justamente compartiendo con ustedes. Hasta ahí entonces las imágenes de la selección. Vamos a ver cómo se vivió. Esto era cómo lo vivían desde afuera. Ahora vamos a aterrizar nosotros, nos tiramos desde un puente imaginario y caemos en la batea del Ay, no lo digas, no lo digas. Así ah, como te hace el cuerpo. No te no, tires del puente. No, sí, no te no, tires. Muchos mucho casos no lo hicieron. Bueno, tenemos el material. ¿Cómo sí. lo vieron desde adentro? Qué maravilla las redes, ¿no? Porque pudimos ver el vestuario, podemos ver la concentración, ahora podemos ver el micro. Antes eso no se podía. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. Y vamos con, vamos con ellos gracias Van a las, redes, las redes, redes sociales, ¿no? Nos subimos con ellos. ¿Acá qué? ¿Otamendi? ¿Esto qué fue esta imagen de Otamendi? Está armando un cigarrillo. Tomar rico, parece enferné. No, no, pero aparte está ah, liando algo claro. Otamendi, un cigarrito. un cigarrito. Está muy de moda fumar tabaco armado. Claro que sí, ya no, tabaco armado porque tiene muchos venenos el otro tabaco. El sí. armado es más natural, dice. A mí no Ahí, todo lo que sea humo. Para no estamos de... a favor del tabaco. Sí, no bueno, de la... miren, esta imagen es como si fuera uno de los ojos de los jugadores viendo absolutamente todo lo que está sucediendo a su alrededor, ¿Pero, con ¿pero, esa ¿pero? cantidad de gente que, bueno los victoriaban, ¿no? Justamente llegaron ahí desde muy temprano para poder tener un contacto. Viste uh -huh. que los primeros mensajes que se fueron viralizando, hay uno que me dio mucha emoción, porque dicen que estaban todos esperando y de repente le dicen, ahí viene, ahí viene, y me doy vuelta y lo veo a Messi. No, me volví a ¿Viste? No, Messi y lo cuando veo sale a el avión. Messi. ¿Viste? Viste cuando sale el avión con sí. la copa, el primero en No la, la larga, ¿viste? No? Que no la larga. Y durmió con sí, ella. Ahí vamos sí, a sacar la foto sí, y con la copa. Espero que le dé lugar a Antonella, si no serán no tres en la cama. No, no, no. Sí. Yo duermo con la lucha, así que no, no. No. la sí, copa en la cama no tiene que ir porque hay muchos problemas cuando son tres en la cama. Pero la copa es la copa, Julián. Mendoza buscado... tiene que hacer una averiguación muy importante. ¿Cuál? Porque yo estoy viendo a De Paul en el micro y para mí está tomando vino. En esa. Tiene hielo, pero, viste, hay que averiguar qué vino están tomando. ¿Qué vino toma la selección? Claro, debe ser un vino mendocino. Mirá si es vino mendocino, Tierra razón, a A lo mejor es un vino en cajita y. Usted trae Claro, vino mendocino también. Si es mendocino. También, claro. Porque decían Fernet, pero vos te das cuenta por el color y por la espuma. Hay de todo. Ahora, qué calor para tomar vino sin hielo. No, tiene que. Tenía que ponerle hielo. Está con hielo. No se puede tomar. Sí. Bien, el pueblo argentino completamente enloquecido entonces con las celebraciones. Nosotros que estamos compartiendo con ustedes lo que fue dejando un recorrido histórico.